Gracias por acudir a la convocatoria, disculpar, pero estaba en Comisión de Servicios Públicos eh, interpelando a la, a la consejera. Eh, hoy comparecemos aquí, como pueden ver, eh, con Elena Tomás, nuestra candidata a las próximas elecciones municipales de mayo del 23 de este año. Y para, para contar eh, una de las propuestas, la propuesta de enmienda que hemos hecho el Zaragoza en Común, ...a la modificación de créditos aprobada en el último gobierno. Como saben, el Ayuntamiento de Zaragoza hemos recibido más de 7 millones de euros... Eh, ...por un litigio que había con el pago de las facturas del tranvía... ...el IVA de las facturas del tranvía... ...y el caso es que ahora el Ayuntamiento de Zaragoza dispone... ...después de aprobar recientemente el presupuesto municipal... ...de más de 7 millones de euros... Ahí el Gobierno hizo una propuesta, aprobó una propuesta en Gobierno y ha hecho abierto el plazo de, de enmiendas de propuestas de los grupos. La propuesta que hace el Gobierno, hay una parte de la propuesta, podríamos valorar en torno a un 40% en montante económico, eh, casi 3 millones de euros de esos 7 que bueno, nos parecen unos destinos... Eh, lógicos, razonables, nosotros igual hubiéramos puesto otros, pero comprensibles, como la Escuela del Parque Venecia, eh, Avenida Cataluña, mm, obras en las calles de reparación, pero hay cuatro millones y medio que no entendemos y no comprendemos, que es eh, el pago de facturas y de deudas con la contrata de limpieza. No es comprensible que a poco tiempo de haber aprobado un presupuesto, eh, se presupuesten cuatro millones y medio para pagar facturas a una contrata. El Gobierno tenía y sería conocedor de esas facturas cuando aprobó el presupuesto y tendrían que haber sido presupuestadas. Y, por lo tanto, o estaba infradotado el presupuesto o no es necesaria esta modificación. Y como queremos confiar en la palabra de la señora Navarro de que el presupuesto estaba ajustado a la realidad, pues estos cuatro millones y medio nosotros estamos planteando dos destinos alternativos. Por un lado, dos millones y medio... A cooperación al desarrollo, para revertir este recorte que el Gobierno ha hecho progresivamente durante estos cuatro años presupuestarios, condicionado, exigido por la ultraderecha de Vox y su visión de lo que es o de lo que no debería de ser la cooperación, y otros dos millones de euros para ayudas a la escuela pública más teniendo en cuenta el tratamiento que ha tenido por parte de este Gobierno. Y a partir de aquí le paso la palabra a mi compañera Elena, que explicará más la propuesta. Vale, gracias Alberto. Bueno, pues desde Zaragoza en Común y tras nuestro trabajo siempre de escucha de los barrios y estar cerca de la ciudadanía, eh, nos hemos puesto en contacto con familias y lo que nos han contado es que apuntaron a sus hijos y a sus hijas en septiembre a las extraescolares de los colegios eh, pero claro, nos hemos encontrado ahora mismo con un momento de inflación de subida de precios de la cesta de la compra, de la luz, del gas y, y también de, de la ropa y que se están encontrando en momentos en los que no pueden eh, afrontar esa, es el pago de esas extraescolares y están pensándose en desapuntar a, a sus hijos y a sus hijas. El, el Gobierno de Zaragoza cuenta con estos dos millones y creemos que es un dinero que puede venir muy bien para que estas familias puedan afrontar eh, el pago de estas extraescolares y que no se creen desigualdades dentro de la escuela pública. Además, también poniendo la mirada en que llega el verano y llega el mes de junio. Como sabéis, las escuelas públicas en el mes de junio recortan su horario y los niños no tienen escuela para por la tarde. Por lo tanto, si tú quieres dejar a tu hijo o a tu hija en la escuela por la tarde, tienes que pagar aparte. Y es un dinero que que supone a la semana eh, que es un niño importante lo que supone a la semana para las familias, pero no solamente eso, también tenemos que pensar en que llega el verano y que no todas las familias pueden conciliar pueden tener vacaciones, por ejemplo en el mes de julio, para poder estar con sus hijos y tienen que ir a las escuelas abiertas de, de verano. Estas escuelas abiertas hemos hecho más o menos una media de lo que pueden costar y son 70 euros a la semana 300 euros al mes para las familias para que sus hijos puedan estar en un sitio mientras ellos y ellas están trabajando. Además, pensamos que las actividades que se hacen durante el verano en las escuelas abiertas y en los colegios públicos vienen muy bien a ciertas familias con dificultades porque son eh, actividades culturales, actividades donde aprenden, actividades donde también están fresquitos y no tienen que estar en su casa eh, pasando calor y además también les ofrecen un comedor, por lo tanto, les ofrecen también una comida variada al día. Así que creemos que el Gobierno de Zaragoza debe apostar por la escuela pública, debe olvidarse de la escuela concertada, donde se me ponen las miras y donde son mucho más laxos a la hora de, hacer, de ofrecer ayudas. A la escuela pública le cuesta muchísimo más y creemos que estos dos millones vendrían muy bien para apoyar a esas familias que tienen a sus hijos en la escuela pública y que puedan tener escolares no solamente durante el año, pero también en las tardes de junio y la escuela abierta durante durante el mes de, de julio. ¿Hay alguna pregunta? Estos 7 millones. Estos millones, este. Ay, perdón, sí. Eh, como comentaba, es un, es un litigio que había con el pago a la Sociedad de Economía Mixta del Tranvía de que. ...de si se le debía pagar el IVA de las facturas... ...o no debía pagarse el IVA de las facturas... Eh, ...finalmente se ha resuelto que no... ...y la acumulación de eso son estos, estos millones... ...fundamentalmente el montante viene de ahí... ...y ahora mismo pues lo que... ...lo que sucede es que... ...en un presupuesto ya cerrado... ...pues de repente llegan 7 millones eh, más... ...y hay que buscarles un destino... ...y el destino que ha buscado el gobierno... ...pues esos cuatro millones y medio... ...para pagar facturas de FCC... Pues no lo entendemos. ¿no? Podemos entender que se quiera relanzar una escuela que no estaba presupuestada o que se quiera eh, aumentar la partida de obras en las calles, porque siempre hay más obras en las calles que hacer, pero las facturas deberían de haber estado presupuestadas en, contablemente para, para que se ajustara el presupuesto a las necesidades económicas. Ya vale, muchas gracias. Vale, gracias.